Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros seguidores. Estos son los titulares del día. En las últimas horas, el pre presidente en Moscú realizó actos honoríficos a los militares de alto rango que han participado en la operación especial contra el país ucraniano. Luego de las declaraciones de cómo utilizaría la Federación las armas de destrucción masiva y en qué circunstancias, el presidente de Siberia ha recalcado que seguirán las arremetidas del ejército ruso a la infraestructura eléctrica del país que dirige el actor Volodymyr Zelensky. Actualmente hay mucho ruido sobre nuestros ataques contra la infraestructura energética de un país vecino. Sí, lo hacemos, pero ¿quién empezó? ¿Quién atacó el puente de Crimea? El presidente de Ucrania en las últimas horas dijo que espera que el conflicto entre Rusia y Ucrania culmine en el 2023. Y desde Moscú advirtieron al mandatario ucraniano que él sabe que eso puede terminar ya si él así lo quiere. El votado de la cancillería rusa fue contra la ex canciller alemana por declaraciones que exacerbaron al gabinete de Putin. Ya les cuento todos los detalles y por qué la furia en el Kremlin. Ahora habla mucho sobre las evaluaciones legales de lo que está sucediendo en Ucrania, ciertos tribunales, etcétera, en todo tipo de formas. Pero esta es una aplicación específica para el tribunal. Lo que dijo Merkel en su entrevista es el testimonio de una persona que afirmó directamente que todo lo que se hizo en los en Los años 2014 y 2015 tenía un objetivo, desviar la mirada de la comunidad mundial de los problemas reales, ganar tiempo, inflar el régimen de Kiev con las armas y llevar el asunto a un gran conflicto. La Unión Europea tiene un dilema con los países que están exigiendo flexibilidad en las excepciones para la entrega de los productos agrícolas de Rusia. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas. Zelensky fue nombrado persona del año de la revista Times y hubo respuesta tácita de Rusia ante esta noticia. Nueva entrega de vehículos blindados del norte a Ucrania. Fue destituido Pedro Castillo como presidente del Perú y Petro, presidente de Colombia. Y varios mandatarios han reaccionado a esta crisis que se está presentando en el país Inca. Con policías y también con ciudadanos, rodearon la embajada y él el... ya Creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato. Entonces, nosotros pedi pedimos que este, se le respeten sus derechos humanos, que se actúe con legalidad verdadera, que se proteja a su familia. Su vicepresidenta fue nombrada como presidenta actual del de país, convirtiéndose en la primera vez en la historia del Perú que una mujer asume el cargo como presidenta en toda la historia del país inca. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Que seré los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí están todas las informaciones en noticias de última hora y en Facebook nos encuentra como noticias internacionales mundo comenzamos con la mejor información internacional saludo especial amigos de nuestro canal de noticias de última hora y en noticias internacionales en mundo en Facebook gracias por estar aquí con nosotros el presidente de Siberia en las últimas horas luego de enviar mensaje claro a occidente sobre la utilización de armas nucleares por parte de Rusia en qué situación o en qué momento serían utilizadas aclarando que la Federación no sería la primera en hacerlo, pero sí en usarlas para defender su soberanía. Pues bien, en medio de un evento en donde el mismo presidente de Rusia condecoró a militares que han participado en el operativo en Ucrania, lanzó un nuevo mensaje a Kiev, justificando que los ataques a la infraestructura eléctrica de Ucrania es la respuesta a los ataques al puente de Kers en Crimea. Actualmente hay mucho ruido sobre nuestros ataques contra la infraestructura energética de un país vecino. Sí, lo hacemos. Pero ¿quién empezó? ¿Quién atacó el puente de Crimea? El presidente de la Federación criticó a Kiev de haber hecho daño a la central eléctrica nuclear en Korts, ciudad fronteriza rusa con Ucrania y de no poder abastecer una parte del bastión prorruso. En la República de Donetsk acusa a Occidente de no ver las acciones y responsabilidades del ejército de Kiev. En cuanto nos movemos y hacemos algo en respuesta se produce un alboroto y un clamor que se extiende por todo el universo. Esto no interferirá con nuestra. Kremlin ha aumentado las arremetidas contra las infraestructuras eléctricas desde que ocurrió el sabotaje del puente de Crimea y por el bombeo de equipos occidentales a Ucrania desde Occidente. Recientemente, el presidente de Ucrania habló por un medio internacional y dijo que espera que el conflicto termine el próximo año, pues en las últimas horas, el mismo portavoz del presidente Dmitry Peskov salió al paso de estas palabras diciendo que Zelensky sabe que el conflicto puede terminar mañana mismo si hay la voluntad para hacerlo. Y una de las condiciones que pide Rusia para poder que haya una negociación, es que se respete la anexión de los territorios que han sido anexionados a la federación. Hablamos de la anexión de Donetsk, Zaporilla Herson y Lugansk. Son territorios que están planteados y que ahora están dentro de lo que dice Rusia ahora les pertenece vía referéndum. Peskov le dijo a Zelensky que él mismo sabe que esto podría terminar mañana si él quiere. Y de otro lado, la portavoz de exteriores María Zaharova ha dicho que el norte está atizando para que el conflicto termine en el 2025. Estos son sus propios planes que deducen los documentos que no esconden a nadie. Le señala portavoz del Kremlin. Oído a lo que dijo la ex canciller alemana Angela Merkel y que esto ha hecho ruido en el Kremlin. De paso, pues se ha conocido la respuesta de la misma portavoz de la Cancillería ante las declaraciones de la ex primera ministra de Alemania Merkel, que ha dicho recientemente que los acuerdos de Minsk fueron para darle tiempo a Kiev. Esto lo tomó el Kremlin como una confesión de lo sucedido. La portavoz de la Cancillería rusa, según el diario RT, dice que María Zaharova afirmó que Occidente usó el congelamiento del conflicto seguido a través de dichos acuerdos con el único objetivo de llenar de equipos a Kiev y también señaló que la Federación buscará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 en los años 2014 y 2015 tenía un objetivo, desviar la mirada de la comunidad mundial de los problemas reales, ganar tiempo, inflar al régimen de Kiev con las armas y llevar el asunto a un gran conflicto. Es noticia que en las últimas horas el portavoz del presidente de la Federación, Dimitri Peskov, ha asegurado que el Kremlin está trabajando para entregar una respuesta a la medida tope del petróleo ruso impuesta por la Unión Europea que ha comenzado a regir desde el día 5 de diciembre del 2022. Por supuesto que la aplicación de la medida no le ha hecho mella al precio que maneja la federación que lo hace de acuerdo a los precios del mercado, pero esta medida ha despertado malestar en algunos países de la zona euro, es decir, hay países que ven esto que no es serio y le han pedido a la Comisión Europea que dirige Von der Leyen que debe de haber una línea roja en esta medida. Aún se desconoce el texto de la petición de los países, que son seis exactamente, que tienen peso desde la Unión Europea y qué tipo de condiciones estarían pidiendo para que se respeten. De otro lado, se sabe y oído a este dato, porque el tema es complicado para los países que esperan la llegada de los fertilizantes y cereales rusos a sus puertos. Efectivamente, según esta información, también son seis países que están desesperados con las medidas restrictivas del bloque europeo que piden reajustar las excepciones sobre estos productos. Repito, son fertilizantes y cereales que están demorando demasiado las entregas a los países y que provienen de rusia según el artículo del financial times los países que están pidiendo ajustar las excepciones son alemania francia españa bélgica Portugal y los Países Bajos. Según la denuncia, los barcos están atascados en los puertos europeos por el temor de que las compañías navieras sean cobijadas por las sanciones occidentales impuestas desde que se inició el conflicto de Rusia contra Ucrania. Desde África han lanzado fuertes críticas contra las restricciones a los productos rusos. El presidente de Senegal, Mark Zaghali, ha dicho recientemente que su país ha sufrido daños colaterales por el tema de las sanciones antirrusas y expresó que Senegal enfrenta un déficit alimenticio y en ese orden de ideas carecen de la entrega de 2 millones de toneladas de fertilizantes ante las siembras para los agricultores y hay una escasez de trigo, maíz soja que se importan desde Rusia y desde la misma Ucrania. Así como también se ha confirmado por parte de las Naciones Unidas que tienen que ver con la llegada de Malawi en África del primer lote ruso de abonos que serán entregados gratis desde Rusia a los países más necesitados. Estos estaban retenidos ilegalmente en depósitos europeos por las sanciones a Rusia en los puertos de Letonia, Estonia y Países Bajos y este envío se hace luego de dos meses de que Rusia abogara por el envío a estas naciones africanas de estos productos. La ONU aplaudió la acción de la Federación aduciendo que este envío ayudará a superar la escasez de alimentos. Hay datos del Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas de que da cuenta que cinco instalaciones de MLRS y dos instalaciones HIMARS fueron destruidas en un día. El ejército ruso estableció otro récord de la destrucción de los sistemas HIMARS. Según los datos oficiales del Ministerio de la Defensa de Rusia durante el último día en la zona de operación militar, el ejército ruso destruyó al menos siete lanzadores de misiles HIMARS, un récord para la destrucción de estos equipos enviados desde Occidente. Según el comunicado, dice que como resultado de los envíos de municiones de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales rusas en las áreas de los asentamientos de Chemchenskivske y Grikorskoye de la región de Zaporilla, los lanzadores de cohetes múltiples fabricados por Occidente y por Alemania fueron destruidos, Asimismo, se habla de dos lanzadores Heimars de fabricación del norte, fueron también destruidos en el asentamiento de Livshevka de la República Popular del Donetsk, dice el mensaje oficial del Ministerio de la Defensa de Rusia. El día anterior también se habló de el ejército ruso que también lo logró destruir dos instalaciones HIMARS, mientras que cuatro lanzadores sufrieron daños críticos. Se sabe que en total Ucrania podría tener nueve lanzadores M-270, tres lanzadores MARS-2 y dos lanzadores M-270 LRU, lo que teniendo en cuenta y los datos del ministerio que está entregando, indicaría que ahora solo tendría en su poder tres lanzadores con los que está luchando contra las tropas rusas. En las últimas horas la revista Times nombró al actor presidente de los ucranianos como el espíritu de Ucrania, inmediatamente el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, salió al paso de este reconocimiento del medio occidental aduciendo Dmitry Peskov que todo este nombramiento encaja con los sentimientos de rusofobia occidental. Estados Unidos transfiere vehículos blindados capaces de cruzar el río Nipier a las Fuerzas Armadas de Ucrania, en lo que está informando el diario Avia.pro que dice que desde el norte han suministrado estos equipos militares que pueden especialmente cruzar el río Nipier, por el momento se sabe que eh, se habla de solo lanchas rápidas, sino que ahora también se habla de la entrega de los vehículos blindados de transporte de tropas capaces de superar las barreras del agua, incluido el Nipier, lo que puede indicar que Keith y Washington estarían preparando un ataque que al margen de la izquierda del río Nipier aunque se desconoce la dirección del ataque en su momento, se sabe según Avia.pro, el suministro de lanchas de alta velocidad de la fuerza de Ucrania Estados Unidos ya ha comenzado a enviar los vehículos de transporte de personal anfibio M1117 a Ucrania estos últimos varían pero tendrían las barreras de agua y podrían ser utilizados por las fuerzas de la AFU, así como en otras direcciones de los ríos según los editores de la revista y tremenda crisis que se está viviendo en Perú desde el día anterior, como ustedes saben, este miércoles 7 de diciembre a las 3 de la tarde, el Congreso de Perú iba a votar una propuesta para destituir a Pedro Castillo como presidente de la República del Perú, pero la sorpresa fue mayor cuando Pedro Castillo dio un mensaje al pueblo, dando a conocer la medida que estaba tomando que preveía la orden de disolver el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, dejándolo sin poder alguno a todos los parlamentarios y poniendo toque de queda en todo el país, precisando que todo aquel miembro de las fuerzas públicas o que tuviera armas ilegales que tuvieran sus equipos deberían entregarlos su pena de ser sancionado y esto puso en revuelo a las autoridades en todo el territorio según Castillo, la creación de un nuevo congreso a través de nuevas elecciones tendría la facultad de crear una constitución en un plazo no mayor a nueve meses pero al parecer no hubo eco entre los integrantes de su gobierno ni mucho menos en el congreso ayer mismo renunciaron todos los ministros de mayor relevancia en el Perú incluyendo su vicepresidenta que fue la que, bueno, creo que salieron más beneficiada. estamos hablando de los cargos del Ministerio de Justicia Trabajo, Relaciones Exteriores eh, así como el Ministerio de Justicia, se conoció también el, la renuncia por parte del embajador peruano ante la ONU ni el Poder Judicial, ni las Fuerzas Armadas hicieron caso a las medidas que estaba tomando el presidente Castillo en ese momento todos los opositores también calificaron la medida como un intento de golpe de Estado disolver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 de nueve meses. Luego del mensaje de Castillo, el Congreso del Perú citó a una reunión extraordinaria y con 101 votos a favor, destituyeron al presidente Castillo con el cargo de incapacidad moral para cumplir sus funciones según los medios locales. Luego la Policía Nacional del Perú relató en un tuit que habían retenido a Castillo, entre rumores de que el expresidente en ese momento buscaba refugio en México. Y después de todo este embrollo, la vicepresidenta Dina Boluarte fue llamada a ser la presidenta, que muchos seguidores de Castillo han tomado como traición a los ideales del antiguo jefe. Ahora. ...ha jurado volvarte como nueva presidenta del país peruano. ...se ha convertido en la primera mujer presidenta en la historia del Perú... ...hace pocas horas el mismo presidente de México... ...ha dicho que lamenta lo sucedido con Pedro Castillo... ...con policías y también con ciudadanos... ...rodearon la embajada... ...y él ya creo que ni siquiera pudo salir... ...ya lo detuvieron de inmediato... ...entonces nosotros pedi pedimos que este, se le respeten sus derechos humanos... ...que se actúe con legalidad verdadera que se proteja a su familia. Se sabe que Pedro Castillo está retenido por la misma Fiscalía de Perú y está retenido en una base policial. El ente judicial pidió retenerle durante siete días hasta que se resuelva su situación que tiene que ver con la acusación por rebelión y conspiración, luego de frenar su destitución. ...por medio de implantar un gobierno de excepción. Para dato adicional a Castillo, según algunos medios, le estaban echando la culpa sobre un inminente acuerdo de entregar presuntamente territorios a Bolivia... ...de que pudiera darse y que con esto pues daría paso directo al mar entre Bolivia y Perú. Y esto fue el florero para que la cogieran entre ojos. Creo que ya en la tercera vez, o la cuarta vez que enfrentaba a Pedro Castillo una destitución por parte del Congreso. Una reacción que bueno sería bueno tomarla en cuenta, es la del de presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha afirmado en las últimas horas que la ultraderecha latinoamericana tiene ansiedad de golpes. La información dice que el mandatario colombiano respondió a la senadora uribista María Fernanda Cabal, quien aseveró que los ejércitos con vocación son anticomunistas. Petro afirma que la ultraderecha tiene ansiedad de golpes, así lo afirmó en las últimas horas, refiriéndose al tema de María Fernanda Cabal aseguró este jueves, luego de darse a conocer la noticia de la destitución del de presidente Castillo en el Perú. Está desatada la ansiedad de golpes en nuestra derecha latinoamericana. Les importa un bled. La voluntad popular, dijo Petro, en respuesta a un mensaje en Twitter de la senadora orillista María Fernanda Cabal. La congresista publicó el mensaje el jueves en tono un poco alto para decir que los ejércitos con vocación y que esa era una realidad con la que no cuentan los comunistas, pues los ejércitos son anticomunistas, Petro por su parte aclaró que los ejércitos no tienen por qué ser fascistas ni comunistas, los ejércitos son de la nación y el trino de cabal fue lanzado en medio de la agitación política que se presentó en Perú este miércoles cuando el entonces presidente, pues como lo venimos contando decidió disolver el congreso y declarar un estado de excepción, una acción que fue respondida por el parlamento con su destitución y el nombramiento de Dino Boluarte como su asesora en el cargo llegamos a la parte final, muchas gracias a ustedes por seguirnos y nos escuchamos en el próximo contenido les pedimos a ustedes, si creen que tiene relevancia este contenido, nos dejen su comentario, activen la campanita roja de notificaciones, se suscriban al canal y nos ayuden con la manito arriba. muchas gracias a todos ustedes y nos escuchamos en el próximo contenido